Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos los que están en esta noche, en esta conferencia. Gracias por, por esperarnos, la verdad, a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Integradas de Blanchaco, algunos colegas que están en línea esperando a la conferencia, que se ha invitado para el día de hoy con el objetivo de un poquito de eh, compartir experiencia. Es por ese motivo que hemos invitado a la ingeniera Jessica Hurtado, que nos va a dar esta bonita conferencia que se llama ¿Hacia dónde te diriges? Básicamente eh, orientado a los estudiantes, ¿no? Eh, darte la bienvenida, Jessica, ¿cómo estás? Eh, un saludo de Yacuiba. Hola, Tito. Hola ¿Cómo están, chicos de Yacuiba. Yo muy feliz de poder compartir con ustedes esta charla motivacional y bueno, que hace tiempo veníamos planeándolo ¿no? Con, contigo, Tito, y este, para que todos los estudiantes acá se sientan más motivados y sientan ese amor y pasión por su carrera. Excelente, Jessica. Eh, bueno, Jessica es ingeniera comercial, nos habla desde la, bueno, desde la universidad, Gabriel René Moreno de Santa Cruz, y, bueno, eh, quisiera que se te presentes un poquito, Jessica, para que mis estudiantes, los que están viendo, porque esto lo está viendo todo Yacuiba, todo el mundo en realidad, porque estamos en directo a través del internet, quisiera que te presentes y empecemos con la conferencia que estoy ansioso de escucharte. Bueno, este como decía Tito, no este yo ejerzo la profesión de ingeniera comercial, este, salí de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de acá, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Tengo la dicha de trabajar en la carrera de Ingeniería Comercial, pero en la Facultad Integral del Norte, que es en la ciudad, se encuentra en la ciudad de Montero. Me, me encargo de la coordinación académica, entonces, para mí, vivir el día a día de motivar a los estudiantes, ¿no? que amen su profesión, de que sigan luchando por sus sueños, este... Eh, eh, lo vivo y, lo, lo, y veo ¿no? el transcurso de cómo ellos se van desarrollando, ¿no? ya para mí ha sido una satisfacción ver a varios estudiantes ¿no? que ya han salido profesionales y hoy ejercen la profesión, y bueno, a la par de eso, como decía Contito, nos hemos conocido en el, los, los cursos de neuroeducación, que también es otra de mi pasión, ¿no? que me encanta desarrollar eventos académicos, todo lo que sea en pro de la contribución de la formación académica de los profesionales, que les encanta esta rama que es el de eh, aportar a la educación para este, desarrollar profesionales de bien para la sociedad, y por qué no, digamos, no, para ayudar a nuestro país. Muy buena, muy buena Buenas. Jessica, la verdad es, eh, muy, es muy interesante poder... Eh, escucharte porque tienes una visión igual que yo de transformar la educación en Bolivia y esperamos que con tu ayuda y con la ayuda de otros docentes podamos ir mejorando y, y ir contribuyendo con, nuestros, con nuestras experiencias, ayudar a los estudiantes que tanto lo necesitan. Entonces, eh, no, los, no los quiero no quitar su tiempo, vamos a iniciar entonces con la conferencia. Te dejo, a, te dejo el panel, Jessica, para que los explique. El tema que nos vas a enseñar el día de hoy. Bueno, este. Bien, este, iniciaremos la charla, ¿no? Este, acá comentarles que para mí es la primera vez que hago una videoconferencia, entonces yo con gusto, digamos, no poder iniciar esta, eh, esta nueva faceta profesional en mi vida. Este, gracias, Tito, por la invitación. Y bien, este. Yo, Tito, me pedí a mí, este que un tema de motivación, le preguntaba yo a él cuánto, este, en qué semestre estarían los estudiantes, no y él me dice, son de quinto o sexto, merc llevan mercadotecnia y de mercado, pero no quiero solo la materia, me decía él, sino algo que los motive y los ayude. Bueno, entonces este, espero que les guste, si tuvieran alguna duda, este, en los comentarios, escribir, ¿no? para ver, este, responder algunas de sus dudas, o tal vez, digamos, no se sienta este, identificado, tal vez ya con lo que están haciendo, y a mí, este, yo me sentiría muy feliz de poder aportar un poquito a los sueños que cada uno va desarrollando. Nunca es tarde para aprender algo nuevo, ya seamos, este, recién estemos iniciando, o ya seamos profesionales, como decía también que hay docentes enlazados acá al grupo, entonces, este, ¿por qué no, digamos, no? Aprender algo nuevo también para ellos, o tal vez ver, y que se le ver nuevas este, expectativas, ver nuevas ventanas, podemos decir, ¿no? Donde ellos puedan ayudar también a los estudiantes que, o a las personas, no solo enfoquémonos a estudiantes, sino también enfocarlo a nuestro estilo de vida y por qué no ayudar hacia los demás. Espero que les guste, entonces vamos a intentar compartir ahorita el archivo y la conferencia que la hemos denominado, este, ¿hacia dónde te diriges? Ahorita, espérenme un momentito okay. que vamos a intentar ya... Compartir el documento. ¿Me avisas si puedes ver la sí, ya presentación? Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bien. Bien, la, la presentación que yo les. La, el tema que les quise motivacional que me gustó compartir con ustedes y denominarlo así hacia dónde te diriges no porque hacia dónde te, te diriges muchos estamos eh, preguntándonos en nuestra vida no quién soy qué quiero y a dónde voy tal vez en este momento algunos ya tenemos determinado qué somos pero qué es lo que queremos es nos encontramos ahí no en ese momento de Tal vez estamos estudiando una carrera, tenemos un emprendimiento en casa, pero no sabemos hacia dónde vamos, qué es lo que esperamos, dice. Entonces nos nace la pregunta, ¿no? ¿va simplemente por el camino que marca la sociedad en la que vives, reaccionando y actuando de acuerdo a lo que se te presenta? Bien, digamos, ¿no? Entonces este, nosotros debemos de descubrir este... Primero saber para qué somos buenos, qué es lo que queremos, este, si nosotros hacemos lo que nos gusta, si este, hacemos lo que realmente nos apasiona o, o de, decidimos nuestro, nuestro camino, seguir porque, no sé, tal vez el estudiante estudia mercadotecnia o marketing porque tiene un negocio y su y papá me dijo que lo haga. Y tal vez no es así, tal vez ese no es su don de él, o tal vez este, hay otras personas que sí tienen la, la, el camino abierto y desean este, emprender, tener su propio negocio. Entonces debemos nosotros este, tratar de, de descubrir, ¿no? primero hacernos estas preguntas. Los invito a que los, los estudiantes o las personas ahí anoten esas preguntas. Este, ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Y a dónde voy? O tracémonos metas objetivos, pero para poder saber eso, nosotros debemos descubrir nuestro talento, eso que nosotros sabemos hacer bien naturalmente, aquello que nos gusta. Como les decía, les hablo mucho de la pasión, porque bien lo dice el dicho: no cuando nosotros hacemos algo con pasión, entonces ya no es algo que sea por, que nosotros lo hacemos obligatorio porque nos corresponde hacer, sino más bien es porque nos gusta y donde hay pasión no hay trabajo también tenemos la y esa pasión se convierte en vocación qué es lo que disfrutamos lo que queremos llegar a hacer tenemos muchas pasiones nosotros ahí este están ahí de, eh, escondidas no entonces lo que nos, para poder llegarlas a hacer vocación yo a mis estudiantes acá les digo no este hay muchas chicas que por el tema de que necesitan, hay veces ellas, este recolectar, no tienen muchos ingresos económicos, entonces las veo a ellas que venden chocolate. ¿Y por qué no hace chocolate? Si les encanta a ellas hacer las, eh, los chocolates y venderlo ¿por qué no ponerle una envoltura? ¿Por qué no ponerle una marca y venderlo? Tal vez su, y su vocación mezclada con el tema de lo que es ingeniería comercial, entonces este a ella se va volviendo un emprendedor un emprendedor y va desarrollando lo que es el tema del marketing, el tema de las ventas y ese talento que nosotros vamos a descubrir es el instrumento que nos permite, como les decía, alcanzar la vocación transcendental de la vida, aquella vocación que nos va a quedar marcada para siempre, esa vocación que nos va a permitir ser, eh, nos va a ser, nos va a permitir llegar, este, eh, de desarrollar nuestra marca personal. Pues también, eh, también eso, esa vocación nos puede llevar mucho, en muchos casos nosotros este, nos dirigimos ¿no? hacia lo que es el éxito o el fracaso, pero todos sabemos que el éxito es para bien y trabajamos para eso, pero también no nos damos cuenta no que para llegar al éxito primero debemos tener el talento, lo que le decía, por eso es que hablaba mucho de talento, no el talento de saber descubrir nuestra vocación, pero también debemos capacitarnos, no nos podemos lanzar directamente a lo que es al, a, al abismo nomás, sin haber primero mirar y ver, digamos, ¿no? ¿qué tan profundo es ese abismo? Entonces nosotros debemos capacitarnos, buscar las formas de, de, de cómo desarrollar ese talento, aquel que le gusta la guitarra pues desarrollar más lo que es el tema de, de la música, ¿no? Pero ¿qué te motiva eso? Hacerlo, hacerlo porque tú quieres, porque, lo de, porque te encanta hacerlo, porque es esa pasión que tienes que descubrir, tienes, tienes que sentirte motivado, pero tan, no olvidemos que todo eso también requiere de disciplina, crear una rutina, porque si nosotros no creamos una disciplina, esa rutina que nos va a llevar a alcanzar eso que tanto anhelamos, entonces no lograremos lo que es el éxito. Entonces yo en estos, en estos cuatro pasos, que para llegar al éxito se los demuestro, ¿no? Y les, por eso les hablaba mucho lo que es el talento. Tenemos que tener talento, el talento de luego la, hacer, buscar capacitación eh, la capacitación este, lograr esa motivación, mantener esa motivación que nos va a lograr llevar con mucha disciplina a lograr el éxito, ¿no? Pues también, pero ¿qué es el fracaso? El fracaso pues a veces es el más fructífero es más, a veces es más fructífero que el éxito, según dice Henry Ford. quien Quien él es, un, eh, eh, ya, ya sabemos, ¿no? Las marcas de automóviles que, que ahora llevan su, su nombre de él, su apellido. Entonces, no hay, digamos, no sabemos que para lograr el éxito vamos a fracasar 99 veces para lograr a llegar a un éxito. Y también el fracaso, el fracaso es un éxito porque... El que no intenta hacer algo, pues no, no es exitoso. Nadie nace, digamos, no este, siendo exitoso. Nosotros debemos este, desarrollar nuestras aptitudes, nuestras cualidades. Acá les puedo decir, ¿no? La actitud, la inteligencia emocional, debemos trabajar en congruente todo eso. Les decía, ¿no? Acá podemos, este, todo lo que debemos desarrollar, debemos tenerlo, ¿no? Ahí pensar racionalmente cómo lo vamos a hacer, nuestros sentimientos van ligados a esas decisiones que nosotros vamos a tomar. Pues también les, les digo que deben salir de la zona de confort. ¿Cómo tú vas a...? Este, ¿Hacia dónde te diriges? Decía la, dice el nombre de la conferencia. Si tú no sales de tu zona de confort, nunca vas a saber hacia dónde vas a llegar. ¿Cómo vas a saber que...? ¿Cómo vas a llegar a...? A alcanzar ese sueño, ese sueño anhelado de viajar, no sé, de comprarte aquella casa, aquel auto que tanto anhela, este, que son aquellos sueños que a veces nos cuesta mucho o no sé qué de, deseas este, conocer, eh, lo, lo que se te viene, ese sueño, esa meta que tú tienes, entonces, pero no lo vas a lograr estando ahí este, sentado eh, y pensando que el éxito te va a llegar del cielo. Tú tienes que aprender a salir de tu zona de confort. Nada, nada, todo cuesta. Aquellos grandes este, exitosos en la vida han fracasado mil veces para poder experimentar y para poder ahora saciarse de aquel éxito que los hace famosos. Por eso te, tienes que tener pasión, esfuerzo y constancia para poder lograr todo aquello que anhela. Como les decía, ¿no? El fracaso es una estrategia para crecer y mejorar, porque de todo fracaso tú debes, tú aprendes algo, algo más. Y como les digo, ¿no? Eres valiente. Eres valiente cuando ya tú decides, decides salir, de, salir de esa zona de confort para alcanzar ese anhelo, esa meta que tú tanto a la que tanto aspiras. Les puedo decir que en la adversidad, este, conviene muchas veces tomar un camino atrevido, como les decía, no salir de la zona de confort. No esperemos que, que nos llegue el camino no, no. un camino recto. Bueno, vas a seguir recto toda su vida, no hasta llegar a, al final. Pero no sabes tú qué pasaría si te atreves a, a tomar el otro camino y venciendo los obstáculos. Hay veces eso es lo que nosotros necesitamos, necesitamos de, este obstáculos que se nos pongan en el camino para poder vencerlo. Les hablaba, ¿no? También este, tu huella personal, dice, ¿no? Es la, les hablaba del talento hace un momento. Entonces, la, eh, el talento es nuestra huella personal, nuestra marca, que al servicio de la vocación transformacional de vida por los demás. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que tú hagas tiene que tener un propósito. Ese propósito de poder ayudar hacia los demás. ¿Por qué quieres, este, no sé, este, por qué anhelas este, tener tu propio, pongámosles así, el negocio de agencia de viajes, ¿no? ¿Por qué quieres hacer eso? Entonces, tal vez te gusta viajar mucho, pero ¿cómo puedes ayudar hacia los demás? O no se olviden que debemos desarrollar también lo que es la responsabilidad social, ya sea empresarial o institucional, o el voluntariado entonces eso nos ayuda a crecer como personas también para que nosotros podamos seguir y se, seguir alcanzando el éxito o alcanzar el éxito ¿no? de aquellas personas que lo aplican nosotros acá acá bueno antes de conseguir esto es lo que es el branding yo ahorita hace más de dos años y a tercer año que acá en la facultad integral del norte trabajamos con un voluntariado entonces, ese voluntariado ha ayudado a cambiar lo que es la, la perspectiva de los estudiantes, ¿no? De la formación profesional, porque les ayuda a ellos a lo que es les digo, recordar los valores, porque los valores nacen en casa y solamente nosotros debemos volver a recordar cuán, pero cuán importantes son los valores y nosotros debemos tenerlos presentes toda nuestra vida, el valor de lo que es la responsabilidad, de la solidaridad, de lo que es la, este, la forma de la puntualidad, ¿no? Entonces, esa identidad a largo plazo se va a convertir en nuestra marca registrada. Y también esa conducta personal va a hacer que sea nuestro medio de branding, cómo nosotros nos vamos a hacer conocer. Y no va a ser la publicidad efí efímera de las palabras. ¿Qué quiere decir esto? no va a ser el como digan ay esa persona este es así eh, no mejor no conviene pero los actos hablan por sí solos entonces no se van a dejar llevar por las apariencias sino del for, de la forma como ustedes actúan para poder este llegar a trabajar y conseguir los objetivos y ese va a ser el enfoque estratégico de vida no donde van a empezar a comprender que antes de lograr un futuro de bienestar, deben estar en un presente de bien ser, para poder, que, para poder ustedes estar este, conseguir lo que es el, ese objetivo de la vida, tienen que estar bien con ustedes mismos, ya lo dice el dicho, ¿no? Primero, este quiérete a ti mismo para que, para que quieras como te quieran los demás, entonces nosotros debemos estar bien, bien con nosotros mismos, para que nuestra vida, nuestro enfoque de vida también, este, nos nos, le, nos conlleve a conseguir esa meta anhelada que queremos que nosotros como personas queremos lograr este alcanzar bien este y también no es terminar, con esta frase yo terminaría no este llegar al éxito solo depende de ti depende de ti mismo qué es lo que quieres si como ya les decía hace un momento no si ustedes no no quieren este, salir de su zona de confort, jamás, pero jamás van a experimentar este, el sabor del éxito, porque el éxito no llega por sí solo. Entonces, este, yo les decía, no ¿hacia dónde te diriges? Debe, debes dirigirte a aquel, a aquel camino donde te apasione hacer las cosas, donde no tengas que hacer las cosas por obligación, sino porque tú quieres hacerlo, porque, porque es lo que más anhelas para, para que puedas lograr esos objetivos, ¿no? Bien, este, eh, esta era una, una charla tipo TED que hicimos con, con Tito, entonces, este, si tienen algunas preguntas, enseguida yo los voy a escuchar, eh, acá les dejo algunos este, de, de de mis datos de, de las redes sociales donde puedan este, escucharme tal vez les interese un poco más me gusta mucho el tema de hablar de la de la motivación el tema académico entonces este yo estoy presta para poder este, aconsejarlo, darle algunas pautas de lo que necesiten ahí me pueden encontrar en Facebook tengo mi fanpage eh, la red de Twitter en Instagram me pueden encontrar como Jessia y mi, también pueden escribirme al Gmail y también a las redes sociales del WhatsApp y del Snapchat. Eh, Tito, no sé si tienes alguna consulta. Primero, ingeniera Jessica, eh, muchas felicidades, la verdad, por la por esta conferencia muy, muy interesante, la verdad, que es muy necesaria para los jóvenes que eh, en este tiempo no encuentran su camino, ¿no? Y tengo algunas preguntas aquí en el grupo cerrado que tenemos con nuestros estudiantes. Eh, Daniela dice, ¿cómo puedo encontrar mi pasión? ¿Cuál es la sugerencia que tú le puedes dar a esta alumna para que encuentre su pasión? Bueno, Daniela, mi segundo nombre también es Daniela. Entonces, este, decirle no a ella que, que busque qué es lo que más le gusta hacer en qué es lo que ella se siente libre, ¿no? Eh, ¿Cuáles son esas cualidades, aptitudes, no? Anotar, eh, algo sencillo que puedes hacer, anota en una libreta este, ¿no? ¿Qué es lo que más de, eh, te gusta desarrollarte? ¿Con qué te sientes este, eh, feliz? Feliz de desarrollarlo, de hacerlo, y creo que ahí vas a encontrar algunas de tus pautas, ¿no? Para que después descubras de esa manera de que te va a sacar de la zona de confort. Tengo otra pregunta, Tengo de, otra pregunta Jorge. de Jorge. Jorge dice, ¿cuál es la diferencia entre vocación y talento? Bueno, el talento es aquello que te nace por sí solo, que tú ya lo desarrollas, es aquello innato. Y la vocación es lo que tú, ya lo transforma y lo que eh, te va, se te va a volver el día a día, ¿no? Este, como te puse, algunas personas que tienen el talento de cantar, pero necesitan pulirse para poder ser cantantes, ¿no? Entonces esa ya sería su vocación, su profesión. Y el talento, talento son no sé, algunos tenemos que, eh, lo vamos a decir, no, este, tenemos, somos buenos para cocinar, pero ya la vocación sería ser un chef. No sé si con ese claro ejemplo le queda este, le queda, ¿no? la respuesta validada. Sí, eh, tengo otra sí, pregunta, eh, pregunta más. Nos escribe Carla. Es? Carla dice, ¿el fracaso es bueno fracaso? o malo? Mi punto de vista es bueno. Porque Les decía, no todos hablamos de éxito, pero el fracaso te convierte en un exitoso también. Porque si tú no lo, el, el solo hecho de que tú ya hayas intentado hacer aquello que los demás no intentan realizar, ya eres una persona de éxito. Y bueno, cada fracaso te hace este, ver los errores que has, en los que has fallado, ¿no? en lo que has cometido, para no volverlos a realizar en tu próximo intento. OK. Tengo otra, otra pregunta de, de Laura. Laura dice, ¿cuál es tu mensaje para las mujeres que son estudiantes universitarias y que quieren emprender un negocio? Bien, eh, que, no, que no se rinda, que sigan adelante, que la verdad es que para nosotras las mujeres es un poquito más difícil, no quiere decir que me haga muy feminista o machista, este, sino que, es cierto, las mujeres somos multifacéticas, uh, porque cumplimos también el rol de mamá, también hay papás que hacen de todo, pero si bien, digamos, no, ya nosotras, este, sin ofender a los varones, ya nosotras nacemos con el don ¿no? de psicólogas, de enfermera, de, bueno, que la tenemos que hacer de, de todas en esta faceta, entonces, este, solo nosotros debemos descubrir este, ese talento que tenemos para convertirlo en vocación. Y, y nosotros este, debemos, nosotras debemos este, buscar y desarrollar, ya hace muchos años atrás ha quedado el tema de que no hay, o sea, los hombres hacen esto y las mujeres realizan esto ya no, ya esas barreras se han caído, ya se han eliminado, se puede decir, y entonces este nosotros debemos este arriesgarnos a todo. No existe nada imposible tanto para hombres y para mujeres, va esto, no existe nada imposible. Entonces nosotros este, debemos este, innovar, debemos este, ser creativos, y que eso nos va a llevar este, a conseguir este no este anhelado. Este eh, felicitaciones Jessica, son eh, algunos mensajes que nos, que nos a los estudiantes. Bueno, eh, simplemente ya para finalizar, agradecerte a nombre de la Facultad de Ciencias Integradas del Gran Chaco, de los estudiantes que te están viendo actualmente en línea de acá de Iacuiba. quiero enviarte un un caluroso abrazo a la distancia, Jessica. gracias por tu, por, tu, por tu colaboración. Espero que no sea la última vez que estemos en contacto. Vamos a tratar de hacer alguna conferencia, eh, bueno, comentarles a, a todos que vamos a tratar de hacer una conferencia con, con algunos colegas de Panamá, de Colombia, Santa Cruz y Bolivia. Ya les voy a estar adelantando un poquito eh, cómo vamos a hacer un pequeño conversatorio sobre la realidad universitaria latinoamericana, me gustaría hablar de ese tema en particular lo vamos a estar amagurando Jessica entonces eh, ya para finalizar esta conferencia ha sido un placer escucharte gracias por tu colaboración y eh, nos veremos en una próxima oportunidad Muchísimas gracias a ti Tito por la invitación este, ¿no? estamos prestos para poder realizar este, otra videoconferencia ya en esta época ya no existen barrera, eh, la tecnología está a la mano y, y si podemos nosotros colaborar y contribuir ¿no? en pro de, de la mejora educativa, de desarrollo profesional, este, estamos ahí ¿no? para poder ayudar y como tú lo sabes tenemos la comunidad, no olvidé decirlo ¿no? a los estudiantes, decirles ¿no? que eh, trabajo como coordinadora este, de Bolivia en la Fundación Educando América, es ahí donde ya son más de 100 profesionales eh, que desarrollan la parte educadora, neuroeducadora en este caso, entonces este, sí, sería muy interesante porque eh, yo creo que les llamaría mucho la atención invitarlos a los estudiantes que están ahorita en esta conferencia para la próxima, eh, poder ver ¿no? cuál es el nivel de competencia. Siempre les digo yo acá a mis estudiantes, no ¿Qué, ¿cuál es la diferencia entre los japoneses y nosotros? ¿Acaso ellos no estudian los mismos libros? ¿Acaso nosotros no, no tenemos a disposición la misma tecnología? Yo creo que es la disciplina, ¿no? Y ellos claramente nos lo han demostrado hace días en, en el partido del mundial. Entonces creo que ese es el reflejo ¿no? de la sociedad y de la comunidad, el tema también va mucho de la cultura, y si nosotros podemos lograr contribuir eso, ¿por qué no, digamos, no? si yo lo hago en casa, eh, mi vecino lo hará, mi amigo lo hará, y así nosotros este, vamos a poder lograr algo mejor, ¿no? Y como les decía, no este, tal vez en nuestras políticas, o no sé, digamos, ¿no? No, no son comprendidas por alguno o rechaza son rechazadas no soy ni, ni no estoy a favor ni en contra no entonces pero mirando desde el asiento no vamos a hacer nada lo que debemos también nosotros es salir de la zona de confort para poder nosotros aportar y poder ayudar lo que es el, el pro del bien de la sociedad Muchas gracias Jessica entonces, de esa forma a todos los que están en línea, agradecerles por su tiempo y nos veremos en una próxima versión de, esos, de estos conversatorios que van a ser, eh, lo vamos a tratar de hacer más continuamente, por lo menos uno cada mes o cuando se pueda. Muchas gracias Jessica, muchas gracias a todos los estudiantes que están en línea y nos vemos en una próxima sesión. Nos vemos, Chao, chau, gracias. Chau, nos vemos.